Hola, muy buenas noches a toda la audiencia que se conecta en esta noche con nuestro programa Charlando en Intimidad. Una vez más, su amiga y su servidora, María Aleja. Así que gracias por conectarse, gracias a cada una de las personas que ha estado apoyando este ministerio, que ha estado apoyando a este programa, a este nuevo proyecto. Gracias por conectarse, gracias por invitar a una mujer en esta noche para que se conecte y pueda disfrutar de este programa. Y pueda disfrutar también de, de conocer a una gran amiga, a una, a una, a una a querida amiga que está con nosotros en esta noche. Y es Camila Ochoa. Camila Ochoa es fundadora de Milka. Le damos la bienvenida en esta noche eh, a todo el que se vaya conectando. Es, sería genial que escucharas este testimonio de vida de ella que sé que va a ayudar a crecer a muchos emprendedores, a muchas mujeres esforzadas y valientes. Y bueno, también quería felicitar a todas las mujeres que hoy se conectan y las que no se pueden conectar porque de pronto están con los esposos, con los amigos, con los familiares festejando. Pueden verse este programa por diferido, va a estar espectacular, así que porfa no te lo pierdas. Felicidades a todas esas mujeres, a todas esas mamitas, a todas esas amas de casa, a todas esas mujeres emprendedoras, a todas esas mujeres luchadoras que día a día están sacando adelante sus proyectos. Gracias por estar aquí conectadas con nosotros, gracias a todos los amigos que también se conectan y que en esta noche disfrutarán de este programa. Sin más preámbulos le damos la bienvenida a Camila Ochoa. Hola Cami, ¿ya estás por acá? Sí, ya estoy por aquí. Buenas noches, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Camila. Un gusto saludarte, qué bendición tenerte en este programa. Gracias por compartir con nosotros eh, este tiempo y, y, bueno, que mucha gente conozca, de pronto de los que no te conocen, que no conocen a Milka, puedan conocer un poco de ustedes. Claro que sí, nosotras estamos muy honradas de poder estar hoy aquí en su programa. Gracias, gracias. Nosotros también nos honra su presencia acá. Y bueno, eh, queríamos preguntarte para que la gente te conozca: ¿quién es Camila? Eh, ¿Quién es Camila en Milca? Y, ¿Y pues qué hace? ¿Qué, qué es de tu vida? Que la gente va a conocer un poco de, de Camila Ochoa. Claro que sí, Mari. Bueno, yo soy diseñadora gráfica de profesión y en Milka me desempeño como directora creativa en este momento. Eh, así como tú lo dijiste. Soy una de las, de las fundadoras, Milka es una empresa familiar, entonces no soy solamente yo. Eh, hago parte eh, de las fundadoras y en este momento me dedico a ser la directora creativa de Milka. Es decir, mmm, estoy a cargo de toda la parte de la creación de los diseños, eh, de las ilustraciones, de toda esa parte. Eso es en lo que me desempeño en Milka en este momento. Excelente. Excelente. Bueno, Cami, bueno, Cami eh, nos gustaría también conocer algo de tu vida personal, algo de tu intimidad que de pronto pudieras compartir con el público y que aparte de ser la fundadora, bueno, yo creo que también tienes otras facetas en las que te mueves. Quisiéramos también que nos hables un poquito de tu vida personal. Claro que sí, bueno, eh, yo soy diseñadora gráfica, soy mamá, tengo una, una, una chiquita de seis años muy especial. Mm. me gusta muchísimo el arte, me gusta mucho el color, me gusta ilustrar bastante, me encanta el lettering, me encanta la caligrafía, en mi tiempo libre me dedico, me dedico a eso, eso me apasiona muchísimo, yo creo que eso, me encanta mucho eh, buscar maneras diferentes de, de conectarme con Dios, ¿sí? creo que se ha sido como, desde la pandemia se me ha vuelto como un reto personal, eh, Encontrar diferentes maneras o maneras más creativas eh, para poder seguir conociendo a Dios, ¿sabes? Porque a veces creo que, que de la manera convencional como que no va conmigo, entonces me he dedicado como a eso y una vez como que lo encuentro, lo exploro y todo, lo llevamos a Milka para que muchas más mujeres también puedan conocer una manera diferente, creativa, chévere, que no sea aburrida, quitar como tantos mitos y como poder mostrarles esa forma colorida eh, que tiene Dios. Hombre, súper, súper Cami, qué chévere que, que puedas llevar a, este, a otro nivel todo el tema de Milka y que esto pueda acercar a muchas mujeres a Dios y conocerlo de otra manera. Y acabas de tocar un punto muy clave y es el tema de enseñarle a las personas que, que vivir una vida con Dios no se trata de religiones ni se trata de pronto de algo de algo monótono, sino Dios siempre va a ser algo nuevo cada día. Y, y bueno, tú te mueves a través de las artes y yo creo que has podido comprobar el Dios tan creativo, tan sí. espectacular que tenemos y qué bueno que las mujeres empiecen a conocer esa área, esa faceta y que podamos disfrutar, disfrutar de conocer a Dios en libertad. De verdad que sí, muy chévere, muy chévere lo que están haciendo. Nosotros pues hemos seguido mucho la línea de misa y pues toca acates de decir que te gustaba mucho el color, el arte y súper porque de verdad todo lo que hemos visto es muy lindo, muy colorido y hemos visto que mucha gente se está conectando, aún a pesar de que ya en este tiempo eh, pues que el papel está un poquito relegado, ya casi no se escribe, la gente está más con el más tecnológica, pero fíjate que Milka ha sido un proyecto que, que a pesar de todo ha seguido allí vigente. Así es, hemos pasado, digitalmente hemos pasado como por muchas facetas, nosotros desde el inicio empezamos siendo una marca completamente digital, sí cuando Milka inició, cuando inició este sueño, este proyecto, Inició en redes sociales, inició en Instagram, entonces en el 2014, desde que empezamos siempre nos hemos movido como en esas aguas de lo digital, entonces hemos tratado también de que eso que tú dices que es muy cierto, de que el, la tecnología va aumentando y nos estamos de pronto como que alejando mucho del papel, de los impresos y esas cosas, hemos tratado como de crear productos innovadores tanto en diseño como en el producto para poder mantenernos vigentes y obviamente algo que también es muy importante la fidelidad de Dios, ¿cierto? y la fidelidad claro. de nosotras de nosotras como marca también, entonces en la medida en la que somos fieles en la medida en la que se da el diezmo en la medida en la que hay más oración que hay ayuno, que hay búsqueda de Dios ¿sí? en la medida en la que Dios también va haciendo ese proceso pues Va edificando a las personas que están detrás de la marca porque hemos entendido y creemos que Milka es un sueño de Dios que ha puesto en los corazones de las personas que estamos detrás de la marca para llevar ese amor de Dios para que las personas lo conozcan. Ese es uno, como, ese es uno de los propósitos que tiene, la, que tiene la marca como tal, que tú te acerques a, a construir, a tener una relación con Dios, ¿sí? que no lo veas como algo religioso y como algo lejano o difícil y como quitar todos esos mitos de que hacer un devocional es complicado, que eso es muy harto, que qué pereza, entonces nosotros estamos como desactivando todo ese tipo de cosas y estamos tratando y lo estamos haciendo también realmente con el equipo de trabajo eh, de hacerlo más, más light, o sea, más, más sencillo, sí de hacerlo como algo más sencillo, que pueda ser más cotidiano. Y hemos implementado algo muy chévere, que es la rutina espiritual, ¿sí? Cositas como que te ayudan a tener tu rutina espiritual, ese tiempo con Dios. Súper, Cami, qué chévere, qué chévere que podamos incrementar en todo lo que hagamos a Dios, porque Él siempre debe estar en todos nuestros proyectos y en cada paso que damos, súper. Bueno, vamos a aprovechar este momento para saludar a toda la audiencia, mirar a ver cuántas personas están conectadas, Cami. Hay mucha gente que que hoy de pronto se conecta, que de pronto no conocía a Milka. Así que vamos a saludarles, vamos a, a, a bendecir a todas estas personas. Por acá tenemos a Javier Mesa, Angulo, bendiciones hermanito, bendiciones a Luisa. Dines Guardo, un abrazo a Olga Pereira. Joana Rodríguez, desde Santa Marta, hay gente que se está conectando y que está conociendo a Milta y de otras ciudades. Qué bendición, qué bendición que puedan conocer a Milta, que puedan conocer un poco de este programa también. Entonces, bueno, seguimos acá. Gracias por conectarse y, y la gente que se va a seguir conectando, eh, gracias por estar allí. Eh, vamos a seguir acá en este programa. Queremos seguir conociendo de la vida de de Camila Ochoa, también de, de su emprendimiento, de Nisca, de la empresa, que han venido forjando durante estos años y que Dios les ha permitido llevar a este nivel. Eh, entonces, bueno, queremos seguir conociendo de verdad que sí. Bueno, queremos acá, Cami, Cami eh, preguntarte, eh, bueno, ahorita hablábamos de la transición, yo, yo toqué un punto y yo decía que habíamos pas estábamos pasando la transición del papel a la tecnología y que muy muy poco se veía, pero... Estamos viendo que Milka todavía está en medio. Tú tocas ahorita algo muy, muy, muy por encima. Entonces, quisiéramos que nos hablaras un poco de cuál ha sido el éxito de Milka para mantenerse vigente en este tiempo. Bueno, mira, yo con respecto a eso tengo algo muy, muy, muy importante que contarles. Les puedo contar un testimonio cortico. El éxito claro. de Milka es, es Dios. El éxito de Milka ha sido... Y, es, y sigue siendo Dios porque nosotros desde el principio hemos considerado que Dios es el manager de Milka, ¿sí? Es el que ha abierto puertas que nadie ha podido cerrar. Eh, cuando nosotros empezamos en el, 2000, en el 2015, nos pasó algo que, que fue como esa confirmación para poder decirte lo que te dejo ahorita, que, es, o sea, que el éxito de Milka no tiene que ver ni con nosotros ni con las cosas, sino que tiene que ver con la mano de Dios en este proyecto y fue porque llevábamos menos de un año, todas las cosas, o sea los diseños, todos estábamos empezando muy artesanal, muy sencillo, desde la habitación de, del cuarto pues, de, de nosotras y en ese momento nos, nos contactan en Facebook, nos contactan de Sedal, de Unilever, y nos dicen que quieren que uno de los diseños de nosotros esté en, en un cuaderno que se va a sacar una edición especial para que vaya con un champú y un acondicionador de sedal. Entonces, todo fue así. O sea, fue una cosa que, que nosotros apenas llevábamos un año, un año en Instagram, teníamos muy poquitas ventas, no éramos una marca conocida, no teníamos trayectoria, pero sí teníamos algo muy importante y era que estábamos, habíamos, había nacido el propósito de Dios, se había engendrado ese sueño en el corazón y ya había dado a luz, entonces Dios permitió eso para, para mostrarse y para que nosotras pudiéramos entender que no era por nosotras, que no era sino por la gracia de Dios en la vida de nosotras y que en lo que se iba a manifestar. Entonces Unilever nos contacta y en unos... Pasaron ocho, ocho meses aproximadamente y un día estábamos en el supermercado y ahí estaban los productos, ahí estaba el diseño de Milka junto con Unilever y era una cosa que no habían palabras ni para explicarlo ni para decir cómo había sucedido porque pues no tiene, o sea, no... No habían relaciones, no fue con conexiones, no fue que conociéramos a alguien que nos conectó con ellos, no, simplemente fue que teníamos de manager a Dios y él fue el que se encargó de tocar el corazón de esa persona que nos encontró en Facebook, que le gustó el trabajo de Milka, le gustaron los diseños, los colores y nos contactó para hacer ese proyecto qué bendición poder escuchar ese testimonio porque eso nos ayuda a muchos de los que estamos en este momento emprendiendo de pronto con empresas o emprendiendo también con, con cosas pequeñas algunos tenemos otros sueños ya a nivel musical a nivel de otras áreas y eso nos impulsa a saber de que Dios tiene el cuidado de, de, las, de las cosas pequeñas que nosotros queremos que nosotros tenemos en nuestro corazón qué bendición gracias tu testimonio nos bendice y nos ayuda Sé que a muchos nos impulsa a seguir luchando, a seguir creyendo que Dios puede cumplir nuestros sueños. Y qué bueno que haya sido el mismo Dios quien haya llevado a Milka a donde, a donde se ha posicionado. Qué bueno, qué bueno, de verdad que sí. Eh, ¿Cuál crees tú que, que en medio de todo este proceso eh, les ha ayudado, por lo menos a ustedes personalmente, eh, sabiendo que Dios es el principio de todo? Pero de pronto hay veces, eh, hay cosas que nosotros debemos hacer humanamente en esta tierra para que las cosas empiecen a fluir, Así a es. poner por obra, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué, qué pudieron hacer ustedes? ¿Qué hicieron al, al principio? ¿Qué decidieron hacer para que este sueño empezara a caminar y que Dios empezara también a hacer? Bueno, al principio, cuando iniciamos, cuando inició Milka, como te comenté, iniciamos en un cuarto de la casa, en una habitación. Yo en ese momento era profesora de arte y de diseño, entonces yo me dedicaba a Milka después de las seis de la tarde. Yo, yo me, de me dedicaba a Milka como desde las seis hasta las dos de la mañana, todos los días, siempre. En ese momento era yo la que contestaba el WhatsApp, todo, o sea todo era unipersonal yo era la que hacía todo y yo me acuerdo que fueron varios años así ¿sí? de mucho trabajo de parte de, de mis hermanas, del mío entonces éramos en el tiempo que teníamos disponible después de hacer como el trabajo que teníamos ese era el tiempo que, que le dedicábamos a Milka en ese momento los diseños con los que nosotros empezamos eran lineales entonces requerían muchísimo Muchísima precisión, muchísimo esfuerzo visual y todo. Y yo creo que la constancia, o sea, esforzarse, madrugar, o sea, estar como ahí parado en la brecha de que de verdad vas a lograr algo sin importar todas las oposiciones que, te, que se te pongan. Yo creo que eso es muy clave. Otra cosa es que el dinero no sea lo que te impida llevar eso a otro nivel, ¿sí? a, a mí muchas veces me decían tienes ideas muy buenas pero te falta plata, ¿sí? tienes talento pero no tienes el dinero y, eso, y, eran, y siempre van a haber comentarios que te van a querer hundir, pero ahí es donde uno tiene que tener o sea, que uno tiene que visionarse, que uno tiene que verse y uno tiene que verse más allá de lo que en el momento ahora están las cosas, ¿cierto? entonces yo creo que que eso ha sido clave, creo que también ha sido muy clave en Milka, eh, algo también como muy personal, por lo menos en mi caso, es que en la medida en la que mi relación con Dios, cuando nosotros empezamos, te voy a contar un poquito, cuando, nosotros, cuando empezó Milka, no es lo que, era, no es lo que Milka es ahora, Sí, porque cuando Milka inició no tenía un propósito definido, simplemente nació como una marca que hacía cuadernos, libretas y ya. Eso era lo único que hacía Milka. En el proceso, Dios nos pulió, nos sigue puliendo y nos ha ido puliendo y nos ha ido como entregando el propósito de Milka paso a paso. También llegó un momento en el que más que vender productos, la gente nos contactaba mucho por Instagram a, a decirnos que necesito que me aconsejes, necesito que me digas qué opinas, necesito que me des un consejo, necesito que me digas qué hacer. Entonces ya llegó un momento en el que yo decía como que no soy la persona idónea para, para responder todas estas cosas porque habían casos de abuso, habían casos de violación, casos de mujeres que querían abortar, casos de violencia muchísimas cosas, entonces las personas se empiezan a, a conectar con todas las frases que nosotros publicábamos y empiezan a escribirnos y a contarnos un pedacito de su vida, a abrirse con nosotros, así como te digo, nos mandaban unos mensajes de una, necesito ayuda, necesito ayuda, y en ese momento me acuerdo que yo me reuní ese fin de semana con, con mi hermana y con mi mamá, y les dije, me está pasando esto y ya no sé cómo manejarlo. Entonces, ese día, ese fin de semana, nació algo muy bonito que se llama Fundación Mujeres Libres by Milk, que es una fundación que vía correo eh, regala o pues da ayuda gratuita psicológica eh, a mujeres que necesiten una asesoría, sea de cualquier caso, con personas que están capacitadas para poder dar una respuesta idónea para cada caso. Ahí nació la fundación, ya llevamos con ella como unos 3, 4 añitos más o menos, y esa fundación, tenemos planes con ella y esperamos que Dios nos ayude para poder llevarlos a cabo. Claro. Eh, ahorita iba a preguntarte algo, pero creo que tú eh, hablaste y ampliaste tanto el, el, el punto. Que bueno, ya ahorita sería decir, Dios mío, que, o sea, qué bueno ha sido Dios y qué ejemplo poder eh, que con nuestros emprendimientos o con nuestros sueños seamos inspiración para otras mujeres y que nuestros negocios, nuestros emprendimientos, todo lo que nosotros eh, pongamos en manos de Dios pues pueda servir para ayuda de, de, de la gente que está a nuestro alrededor, que necesita mucho de Dios, que necesita una voz de aliento, estamos viendo una sociedad que vive a millón y caos de pronto aterrizar, algunos est estamos viendo muchos temas de abuso en las mujeres, estamos viendo mucha depresión en jóvenes, o sea, es un ahorita mismo hay mucha necesidad de Dios y qué bueno, que nosotros podamos ser de inspiración y a la vez podamos ayudar, no solamente quedarnos en ser inspiradores, sino también ayudar, aportar un grano de arena para esas personas que también están necesitando y y fíjate que Milka de una u otra manera Dios la llevó a ayudar a mujeres que están necesitadas de él y que bueno, la verdad me alegra muchísimo escuchar esta parte que no conocíamos bueno yo personalmente no lo conocía y sé que muchos de los espectadores que están ahorita eh, ahí conectados, tampoco conocían parte de Mita de, de cómo funcionaba, de que era una fundación y que cómo haya llegado a ser fundación. Qué bueno que, que, que nos hayas contado eso, Cami, de verdad que de mucha bendición poder conocer el proyecto de Mita y ver todo lo que Dios los ha llevado, a dónde Dios les ha llevado y que sé que va a seguir creciendo, esto no se va a quedar ahí, este es el principio de muchas bendiciones y de muchas cosas que va a hacer Dios a través de ustedes y bueno, Dios seguirá sumando mucha más gente al proyecto de Mita y a Mujeres Libres qué bendición, de verdad que sí esas gracias por compartirnos eso, sí señora qué bendición, qué bendición y qué bendición que podamos tener, que puedas tener un equipo firme allí eh, las mujeres que están en tu casa, que te, que te metieron también en el proyecto y que también se están dejando usar, por Dios qué bueno, así, qué bueno así es bueno, seguimos saludando a la audiencia seguimos saludando a toda la gente que está conectada acá, hay mucha gente que se conecta y tal vez muchos lo van a ver por diferido. Así que eh, si pueden saludar a las personas que están allí, mándales un saludito también a ellos. Claro que sí, los saludo, los bendigo, los espero en nuestras redes sociales, arroba milka design, eh, para que conozcan de nuestros productos, para que conozcan lo que Dios ha hecho en nosotros y que les sirva de inspiración a ustedes también para ver que no hay cosas imposibles, porque si estamos con un dios de posibles, pues él cumple los sueños. Así es, así es. Eh, bueno, a toda la gente que está conectada ahorita en estos momentos, si pueden escribirnos, pueden decir de dónde están, de dónde están hablando, eh, de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo, pueden comunicarse también por allí. Ahí está gente, también hay un equipo aquí detrás de charlando en intimidad. Eh, hay un equipo que se está conectando así que y eh, que, que está contestando las preguntas que está contestándoles que me está hablando y bueno por aquí está Luisi Cuevas yo creo que yo creo que Cami no la conoce no, no. Luisi Cuevas te está saludando dice que es de y que, que eres de inspiración para muchas mujeres te manda un fuerte abrazo ay un besito un abrazo también para ella ok bueno, por acá seguimos, vamos a seguir acá. ¿Eh? No. Eh, ya, bueno, ya ya tú me has dicho que, o sea, no tengo ni que decirte, has sí, incluido yo hablo a mucho, Dios en pero... todo el proceso. <risas> no, no, no, no, no, no, no te preocupes. Eh, la verdad es que queremos conocer mucho de Milka y de todo lo que ha hecho. Eh, y bueno, eh, ya ahorita me, ya ni quiero preguntarte porque ya sé que has incluido a Dios en todo este proyecto y es de mucha bendición. Eh, que tú hayas incluido a Dios, y esto nos queda a muchos de nosotros que de pronto a veces empezamos emprendimiento, empezamos cosas, pero se nos olvida que el primero que siempre debe estar presente es nuestro Dios. Pero Mari, mira que yo te quería contar allí un poquito más, y es que cuando Milka okay. empezó, cuando Milka empezó, como te dije al principio, no era lo que es ahora. Nosotros empezamos, por lo menos cuando yo diseñaba, era calaveras, ojos de no sé qué, eran cosas del universo, cosas de energías, cosas del mundo, por así decirlo, ¿cierto? Y hubo un Ajá. momento, hubo un momento en el que, bueno, desde que yo era muy pequeña, Dios me regaló una promesa muy hermosa que es Éxodo 35, 30 al 35, que es que, iba, que yo iba a diseñar y que iba a tener un arte, que mi arte iba a ser para, para hablar la palabra de Dios. Y yo eso no lo creía, ¿cierto? Yo eso ni siquiera lo, lo veía posible. Cuando Milka inicia, Milka inicia porque yo era empleada, estaba cansada de ser empleada, quería tener algo, quería tener algo propio, ¿cierto? Entonces compartí esas ideas con mi familia y ahí empezó Milka haciendo algo extremadamente pequeño y los diseños y todo lo que, el contenido que había en ese momento en redes sociales de la marca era, como te dije, de las vibras, del universo, de todo lo que era de moda en ese momento. ¿sí? Si algo salía de moda, eso era lo que nosotros hacíamos. ¿sí? Esa era la portada del cuaderno, lo que estaba allí. Pasaron aproximadamente tres años y un día Dios tocó la puerta yo también, yo estaba muy alejada de Dios, no tenía una relación con Dios, no lo conocía. Sí había sido cristiana de muy pequeña y todo, pero estaba muy alejada y ya se me había olvidado quién era Dios, ¿sí? Entonces, te comento esto porque yo sé que a muchos nos pasa, nos ha pasado y nos puede llegar claro. a pasar. Entonces, en ese momento Dios envió a alguien muy especial con un mensaje para mí y el mensaje era bueno, eh, ya llegó la hora, llegó el momento y tienes que decidirte, tienes que tomar una decisión, o tus diseños son para mí o tus diseños son para el mundo y tienes que tomar una decisión ya, o sea para la nueva, en ese momento eso fue como en octubre y nosotros ya estábamos sacando, ya íbamos a sacar la colección de ese año que era la del 2018 entonces fue un momento muy difícil porque para mí no fue difícil tomar la decisión, me causó como, sí me estremecí, porque yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si lo que le gusta a la gente son los ojitos turcos, la calavera, no sé qué, lo que estaba en ese momento de moda. Y, y fue como un momento de una recesión, por así decirlo, eh, creativa. Entonces, fueron momentos muy duros, porque Dios primero nos puso a prueba con eso, y esa colección que salió no fue exitosa, no gustó mucho, eh, y no fue lo mejor, ¿sí? Pero fue el inicio de Milka como marca eh, con Dios, ¿sí? Fue ese, esos pinitos como de, bueno, aquí estoy, quiero, quiero conocerte, me voy a dejar usar por ti, necesito que, que, que empieces a ayudarme porque... Yo me quedé en blanco completamente en la parte creativa, entonces yo no sabía, no sabía qué hacer porque era como corazones o estrellas y qué más hay, ¿sí? Y en ese momento yo no era, okay. o sea, no era muy buena ilustrando flores ni nada de eso, entonces como que yo decía, "Y ahora qué vamos a hacer? Sacamos la colección, no fue exitosa. Se vendió, pero pero no era lo mejor, ¿sí? Entonces ahí empezó Dios ese proceso también como de de trabajar, de trabajar en todo eso y lo que puedan ustedes llegar a ver ahora si entran a la lista grande milca en algún momento es el proceso de relación de conocer a Dios y también un proceso de restauración, sí. Entonces es tiene muchas cosas detrás. No es no es algo tan sencillo como como uno pudiese creer que que es. Ha sido un proceso y también ha sido un proceso nosotros. Sacamos este producto, que son las promesas de Dios, ¿sí? en, el, en, el 2019, en el 2019 sacamos la primera edición, yo estaba pasando por un momento personal muy duro y Dios en ese momento, yo apenas me estaba como reencontrando con él, Habíamos sacado esa colección que como te dije no, no era como lo mejor y en ese momento era como vamos a sacar las promesas, ¿sí? Hicimos ese producto, gustó mucho, no sé qué y ya después Dios nos llevó a este que fue y ha sido uno de los productos más exitosos de Milka y ha sido el producto que nos ha hecho llegar a muchas vidas, que nos ha hecho llegar a varios países, que nos ha hecho conocer bastante. Entonces, Dios tiene un propósito con todo lo que nos pasa, ¿sí? Solo que a veces, hay algo, una frase que a mí me gusta mucho y es, no es que Dios no hable, sino que a veces no estamos listas para entender lo que Dios tiene para decirnos. Cuando ya estamos listas es que podemos entender, entender la palabra de Dios, pero pues eso es un proceso que a veces toma tiempo, ¿cierto? Así es. Así es, Cami. Y bueno, qué bueno que nos compartas. Hoy hablaba con alguien, eh, con una amiga muy querida. Estábamos compartiendo la palabra en las horas de la tarde y yo le decía a ella, eh, es el tiempo de que empecemos a hacer lo que Dios nos ha encomendado. Y hay veces que Dios nos pide cosas a nosotros directamente y a veces miramos a los lados y miramos a otras personas que de pronto están trabajando, que están haciendo las cosas de otra manera, pero Dios con nosotros lo hace de manera personal. Y, y por eso se presenta de diferentes maneras a diferentes personas, porque, porque Él quiere hablarnos directamente a nosotros y, y cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Él en esta tierra. Y bueno, ahorita que empezaste a, a contarnos esta parte, eh, pues se corantó mucho mi corazón porque estamos, eh, creo que, que, que, que Dios desde esta tarde ha venido hablándonos al, al corazón y si ella está conectado, si se lo ve por diferido, creo que se va a contar de mis palabras en este momento o, o cuando se vea el... Eh, cuando se va vale al vivo así que gracias Cami por compartirnos, de verdad, qué bendición poder tenerte acá en este programa, ojalá podamos seguir invitándote más adelante, porque sé que Mirka tiene muchas cosas para dar y para bendecir a muchas mujeres, y en algún momento te atendemos por acá también, claro eh, que sí. por acá, Yo por, por las tierras arconeras, <risa> claro que sí, Oh, bueno, y ahora queremos preguntarte ¿qué se viene para Milka en este 2022? Queremos saber ¿qué se viene? ¿cuáles son los proyectos para Milka? ¿qué se va a hacer? ¿qué, qué Dios les ha mostrado? Que va? ¿a dónde van a llegar con Milka este 2022? Bueno, eh, vamos a sacar las promesas, una nueva edición, ¿sí? Vamos a, a tener, nosotros en este momento tenemos unas que son las promesas de Dios, y vamos a tener otras que van a ir enfocadas a un proceso que tenemos todas las mujeres, bueno, pues no todas, pero sí la mayoría, y es el, el proceso de restauración, ¿sí? De todo eso que por lo que vivimos y todo ese proceso que Dios hace en nuestra vida, en el que nos empieza a pulir, en el que empieza a trabajar en nosotras. Y ese, todo ese proceso... Lo incluimos, lo diseñamos, lo creamos en las nuevas promesas que ya esperamos muy pronto puedan estar disponibles. Y están espectaculares, supremamente lindas, super, super. un trabajo de todo un año completo, un añito y un poquito más. Eh, también viene otro producto que que ha sido algo que siempre, o bueno, algo que siempre no, pero que ha sido como algo muy, que veíamos muy lejano, que veíamos imposible, ¿sí? Uh -huh. Y, ¿lo decimos? Uh -huh. Que no sabemos todavía si, si comentarlo, porque porque todavía no está estamos en, en, ese, en, en ese proceso de la creación, todavía no, no lo, o sea, ya es un hecho, pero todavía no... Uh -huh no ha salido la producción, estamos ya bueno, entonces, en, en la puerta. Y tú sabes que el diablo de la entonces, claro que sí. eso salga limpio. Claro y, que sí, además así dejamos a la gente enganchada para que siga a Milka y esté pendiente de todo lo que se viene este 2022 sí. para Milka. Gracias por contarnos lo de las promesas, y este ya es el secreto, así que no podemos contarlo. Todo el mundo pendiente a las redes sociales, y bueno, ya aprovecho para que enseguida le diga a la gente dónde encontrar a en Mirka, cómo encontramos a Mirka, cómo podemos encontrar tus productos, cómo podemos hacer para que nos llegue a los que no estamos cerca y, y que la gente pueda también eh, conocer los productos. Y bueno, si están interesados en promesas y si están interesados en el nuevo producto que viene pronto, pero que todavía no sabemos qué, qué es, entonces cómo te pueden encontrar. Así que te voy a dar este espacio para que tú aquí empieces a decirle a la gente, contarle dónde pueden encontrar. Claro que sí, bueno, en Instagram nos pueden seguir como arroba milca, así como ven ahí en el azulito que está al lado de mi nombre, Facebook también nos encuentran así, y los productos como tal, nosotros, como les comenté, somos una marca digital, entonces nos encuentran en www.milca.co, ahí está nuestra página web, nuestro e-commerce, pueden comprar desde allí y recibir en cualquier parte de Colombia, tenemos envíos realmente muy económicos, a ocho mil novecientos pesos los envíos entonces no es excusa y los productos llegan Excelente. de una sí, los productos llegan de una manera eh, que de verdad se van a sorprender sí porque van a sentir mucho van a sentir cosas muy especiales cuando reciban esa caja de Milka muchas de las personas que las han recibido dicen que es la cajita de la felicidad entonces realmente vale la pena y, y bueno, así nos pueden encontrar. También por WhatsApp pueden realizar la compra. En el perfil de Instagram los lleva directo a realizar la compra por WhatsApp también. Ok. Ok. Bueno, así que ya saben, muy pendientes. Ya les dejaron por aquí los datos a la gente que nos va a ver por diferido, a la gente que está conectada ahorita mismo en vivo. Eh, ya saben dónde encontrar. se los, Les cuento, yo vi una cajita de promesas espectaculares así que no puedes perderte esos productos eh, sigan a Mita y también compre sus productos, claro que sí entonces bueno, antes de despedirnos de toda la audiencia, de toda la gente que nos acompaña en esta noche y de toda la gente que te va a ver por diferido Cami, eh, quisiéramos que le dejaras un mensaje a todas esas mujeres especialmente hoy a la mujer porque hoy estamos festejando hoy están festejando de manera comercial el Día de la Mujer Así que, aunque el Día de la Mujer es todos los días, así que, pero bueno, te damos el espacio para que le regales un mensajito a todas estas mujeres que están conectadas o que te van a dar por diferido. Claro que sí, bueno. Y, um, puedo decirles que algo que, que estos días me llamaba mucho la atención y que le pasa a cualquiera que nos esté viendo o a nosotras como tales, que a veces creemos que... Que Dios se ha olvidado de, de nuestras peticiones, de nuestros sueños, de lo que hace mucho tiempo le pedimos. Entonces, tenemos quizás muchos momentos, eh, por así decirlo, de desiertos en los que no pasa nada. ¿sí? No llueve, no llega nada, mucho calor, mucho frío, pero todo sigue igual. Entonces, en esta noche quiero recordarles que Dios sí se acuerda de ustedes, que tiene un plan y un propósito muy especial, pero que Dios quiere también que ustedes puedan darle a conocer a Él esa fe que ustedes tienen, que Dios quiere una fe que pueda haber, ¿sí? que una, una fe que, como tú dijiste en un principio, una fe que sea palpable, una fe que sea honesta, una fe que sea de verdad, de corazón. Entonces, creo que también es un llamado. Entre más desierto veamos, es más llamado a que tenemos que conectarnos con Dios, que tenemos que buscar maneras de, de conocerlo más, de acercarnos más, porque Él está allí. Solamente nosotras necesitamos es disponer nuestro corazón, porque Él quiere hacernos de verdad unas mujeres virtuosas. Entonces, algo muy bonito que alguien me, me compartió una vez, y fue que al que se le ama, se le conoce. Entonces... Si tú de verdad quieres amar a Dios y quieres que Él cumpla esos deseos de tu corazón, que saque a flote esos sueños, que te lleve a otro nivel, pues tienes que conocer tienes que conocerlo. Tienes que saber qué ha hecho Él, qué hizo, qué puede hacer por ti. Entonces también como que en esa búsqueda se puede generar ese coqueteo, ese enamoramiento, ¿cierto? Entonces es un proceso bien bonito y quiero invitarlas a todas a que se den la oportunidad de noviarse con Dios, de conocerlo, de, de dejarse enamorar también, que sea algo bien especial porque tiene cosas maravillosas para nuestra vida. Así es, tú lo acabas de decir, Cami. Gracias por esa invitación a todas las mujeres. Eh, yo sé que apenas se den la oportunidad de conocer a ese Dios espectacular, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Sé que van a quedar tan enganchadas que no van a querer separarse de él ni un instante. Así que la invitación está clara. Gracias, Cami, por estar aquí con nosotros. Gracias por tus palabras. Sé que han bendecido muchas vidas y seguirán bendiciendo a través de todos estos días que empiece la gente a seguir viéndolo por diferido. Y bueno, gracias Saludamos, seguimos saludando a toda la audiencia, le damos gracias a toda la gente que se conectó y que se mantuvo aquí con nosotros. Eh, bendiciones, dice Payares Estala, dice eh, Yale, un abrazo, mi Yale, María Rivera, dice Dios les bendiga, Dios siempre nos da las promesas, siempre, permite ver, por favor. Eh. Dios les bendiga, Dios siempre nos da las promesas, siempre hay que vivir los procesos en el camino de esa promesa. Así es, no es María, es Mario Rivera. Mario, un abrazo. Bendiciones, gracias por sus palabras. Aquí hay mucha gente que está escribiéndonos, que nos dice, que nos mandan bendiciones. Gracias por conectarse. Eudenis dice feliz día a todas las mujeres bellas, poderosas, sencillas, fuertes apasionadas, bendecidas y amorosas, Dios les bendiga a todas. Gracias por esas palabras, por esas bendiciones evo, un abrazo. Y bueno, no siendo más, les digo, no se desconecten. Hoy tuvimos a esta invitada súper especial, a Cami. Eh, estuvo con nosotros compartiéndonos una palabra, contándonos todo su, su proceso, todo lo que Dios le permitió permitido experimentar y todo lo a donde Dios les ha llevado y las va a seguir llevando así que gracias sé que esto va a seguir motivando a muchas mujeres y a otras personas a que se conecten más por el Señor y a que sigan creyendo en esas promesas que Él un día nos dio y ahorita nos dijeron eh, hay que caminar en pro de la promesa pero hay que también tener presente que en esa promesa también van a haber procesos en nuestras vidas así que bueno muchas gracias eh, la invitación es para el próximo martes hoy tuvimos a, a nuestra amiga Cami gracias Bendiciones a toda la familia, quiero decirles que Cami es eh, prima acá, familia también de mi esposo, sí. eh, ellos acá están emocionados, <ríe> saludos a todos, y bueno, bendiciones para toda la gente que se conectó, y bueno, les seguimos invitando, por favor, ponéntese el próximo martes, eh, despídanse de Cami, ya Cami se nos va, eh, mándenle besos y abrazos, Cami, Chao, mi amor, un abrazo Chao. enorme, Muchísimas gracias, gracias por gracias, a todos, gracias por esta invitación, me encantó estar aquí en intimidad contigo, poderles compartir como un poquito de todo este testimonio de Milka, y bueno, esperamos que no sea la última vez. Así es, no, no va a ser la última vez, y la próxima va a ser en vivo y en directo. Listo, claro que <ríe> en sí. En un evento en vivo y en directo, sí señorita. Un abrazo, saludos a, a la vez. familia, y, y bueno. Chao, que descanse invitado. Chao, muchas gracias. Igualmente. Bueno, sí, ahora a toda la audiencia les invito a que el próximo martes a la misma hora por el mismo canal se conecten y puedan seguirnos, puedan seguir viendo este este, dentro de ocho días vamos a tener otra invitada. Eh, vamos a tener a Mayra Casadiego, Casanova perdón. Mayra Casanova está desde Medellín y viene desde Medellín es una psicóloga que Dios usa muchísimo y que también nos va a contar mucho, eh, nos va a aportar mucho. Así que si usted tiene alguna mujer, alguna amiga, algún amigo que se que, que quiera invitarlo a que se conecte, mándele el link el próximo martes, que también va a estar buenísimo. Y este este programa que hoy de pronto no se pudieron ver mucho porque algunas mujeres estaban con sus esposos, habían salido a, a celebrar la fecha, eh, puedan invitarles a que también se lo vean por diferido. Así que bueno, buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. No se pierdan el próximo martes a las 8 de la noche. Vamos a tener a la psicóloga Mayra Casanova. No te lo pierdas. Bendiciones. Chao.